Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios Irema Curto Kennels, Tenerife, España. Hoy les voy a contar una, una historia, que me, unos hechos que acontecieron eh, relacionados con la compra de un cachorro de presa canario. Eh, sería en 1995, si no recuerdo, mediados de 1995, eh, apareció aquí en el criadero un señor con un niño de 7 años eh, aproximadamente y venía interesado, venía preguntando por cachorros de presa canarios, que quería comprar un cachorro. Bien, este señor tendría unos 45 años, calculo yo. Bueno, le enseñé lo que yo tenía, se interesó especialmente por uno de los cachorros de capa capabardina eh, y estuvimos charlando, como suele ocurrir siempre, cuando vienen interesados eh, o para comprar o no comprar eh, un cachorro de presa carario, pues hablamos, de, me dijo que había leído el libro que yo publiqué en el 91, y bueno, estuvimos hablando de varios temas y él me dijo que era profesor de, profesor de GB, o sea, lo que se llamaba en aquella época, maestro nacional, eh, que tenía una imprenta, eh, una editorial, no recuerdo muy bien cómo me lo planteó, que era presidente de un... de un... Eh, a ver... Presidente de un jurado eh, de un premio de poesía, no recuerdo cuál era el premio de poesía. Eh, no sé si eran cinco o seis miembros del jurado. Y bueno, pues nada, yo le dije que también estaba muy interesado en la poesía, que llevaba muchos años escribiendo poesía, que llegué a presentarme en el premio Juan Ramón Jiménez, de la península que tenía en aquella época no había internet todavía y, pero sí yo tenía ordenador y tenía impresora y ya no casi que no utilizaba yo para escribir la, la máquina de escribir sino que lo hacía ya con el ordenador y con porque era mucho más cómodo a la hora de corregir eh, y de archivar. Luego pues, se podía imprimir con la impresora, en fin, era un gran avance. Para mí fue aquello una verdadera maravilla. ¿no? Y, y le dije que tenía tres libros de poesía archivados y que probablemente me presentara, no recuerdo aquí, otro premio de poesía. Bueno, y entonces, bueno, pues hablamos del precio de del cachorro, le dije que eran 80.000 pesetas, que, era, lo que yo, era el precio estándar que yo eh, cobraba por los perros cachorros de dos a tres meses. Bueno, y en una de esas me dijo que podíamos llegar a un acuerdo y que yo presentara un libro de poesía a su premio, y como él era el presidente, pues que a cambio del precio del perro podían a mí concederme, porque él tomaba la decisión final, concederme el premio de poesía. Yo me quedé pasmado de una pieza. Nunca en la vida se me ocurrió pensar semejante cosa. Escuchar semejante disparate. Entonces yo le dije de buenas maneras, eh, no sabía muy bien por dónde salir eh, del tema y le dije que no, que yo lo que necesitaba era vender, que yo necesitaba el dinero. No, no tenía en proyecto eh, presentarme ningún precio, eh, premio de poesía de inmediato. Entonces bueno, él insistió, le dije que no, que no, que no había nada que hacer. Entonces me dijo, bueno pues eh, tendré que ir a mi casa... Y me parece, por el dinero, y me parece que vino al día siguiente. Yo ya di por, eh, por perdida la venta, porque después de lo que había acontecido. Pero sí, al día siguiente me parece que fue que él vino con el dinero, me pagó el cachorro 80.000 pesetas y nos despedimos y se fue. Vale. Ahí quedó la cosa. En el 96, 1996, un día me llama una hija mía. Y me dice que había visto un libro a la venta en Lemus, en la librería Lemus, de, sobre el perro de presa canario. De un señor que se llamaba... Le pregunté que de quién era. Me quedé sorprendido porque un libro del perro de presa canario, digo, ¿será el de Manuel Martín? Dice, no, no, no, es de otro señor. Entonces me dijo que era de Mar, Manuel Mora. Morales. Eh, yo en aquel momento, Manuel Mora Morales, pues no caí en la cuenta quién podía ser. Dice, ¿quieres que te lo compre? Digo, bueno, pues nada, cómpralo. Y cuando me lo trajo, le eché un vistazo, lo ojeé un poco, lo tengo aquí. Y dije, pero bueno, pero si esto no es un un libro sobre el perro de presa canario esto sí, hace referencia al perro de presa canario pero que esto no es un libro lo que entendemos un libro sobre una raza canina entonces caí en la cuenta que era el señor que me compró el cachorro el año anterior no sé los, los en el mes que fue, ni los meses que transcurrieron porque este libro se publicó en el este libro se publicó en el 96 sí entonces pues me quedé que no, me, no daba crédito a lo que estaba viendo no entonces dice el libro del perro de presa canario ¿Eh? el libro del perro de presa canario Manuel Mora Morales historia Crianza, manutención y adiestramiento Por lo que me comentó en la conversación que tuvimos En aquel momento de la, de cuando vino a comprar Y yo recuerdo, o al menos ese me parece que es lo que él me dijo De que él nunca había tenido un perro Y que no tenía perro y que el, el cachorro lo compraba para el hijo. Bueno, pues muy bien, pero que él no tenía experiencia. Él había leído algo de mis artículos en el periódico El Día, años A, y luego, pues, compró el libro cuando se publicó en el 91, lo leyó también, y bueno. Entonces, bueno, pues esos eran los conocimientos que tenía este señor. Inmediatamente puso manos a la obra y sacó este libro vamos a echarle un vistacito y voy a ir comentando historia, crianza, manutención y adiestramiento del perro ¿qué podría saber este señor? del perro de presa canario de la crianza de la historia, del origen de la manutención y del adiestramiento bueno, pues nada, pues sigue. Este libro está sujeto a las leyes de propiedad intelectual. Cualquier reproducción parcial o total del mismo será perseguido judicialmente. Bueno, esto lo hemos visto en muchos, en muchos libros, ¿no? Bien, entonces aquí pone, edita e imprime Globo Sociedad Anónima. Y aquí está. Editorial Globo, abajo, este es, esta es la editorial que él tenía en su casa, porque después me enteré yo que en su casa tenía la imprenta. Él, me parece que él no me lo dijo a mí, pero luego me enteré de un señor, no recuerdo quién fue, hablando de este tema, que este señor tenía una imprenta en su casa y él sacaba libritos, lo que le parecía, y con eso iba viviendo él. Entonces dice aquí en el índice. Prólogo. Está el prólogo. Luego el perro de presa canario. Dos puntos. Recopilación de datos. Antecedentes y curiosidades. curiosidades Paja 15, Página 15. Eh, evolución del perro de presa canario. 57. ¿Qué conocimiento podía tener este señor de la evolución del perro de presa canario? por unas lecturas, bueno, cómo es el cuerpo, fíjense, cómo es, cómo son los, cómo es el cuerpo del perro, página 65, cómo son los perros de presa canarios, página 73, la crianza del perro de presa canario, página 105, la alimentación del perro de presa canario, página 125, el adiestramiento del presa canario, página 133, adiestramiento, con lo complejo que es adiestrar perros, y que uno se hace adiestrador con el tiempo, adiestrando perros de distintas razas, para cumplir distintas funciones, porque si no es imposible considerarse adiestrador, actuar como adiestrador con un mínimo de experiencia. Biografía, página 157, perdón, bibliografía, página 157 Datos de interés sobre su perro de presa canario Vamos a ir a la página bibliografía Aquí hay un larguísimo etcétera para un libro como este Abreu Galindo, Historia de la conquista de las siete islas de, Gran, de Canaria. Arqui, Arco Aguilar, MC. Los aborígenes, La Laguna, 1987. Benito Ruiz, Las razas caninas españolas, Hispano-Europea, Barcelona, 1992. Bertelot, Sabino Bertelot etnografía y anales de la conquista de las Islas Canarias. Bueno, y sigue, y sigue, y sigue con la bibliografía. Pero que esto no tiene que ver con los perros de presa canarios. cura Alfonso, que escribió la historia del pueblo guanche, que lo publicó Lemus en tres volúmenes, Montier y Leverrier, eh, Cabrera Pérez, las Islas Canarias en el mundo clásico, Cardona Sosa, Juegos y Deportes, Vernáculos y Tradicionales Canarios, eh, Antonio Cardona Sosa en aquella época de perros, nada, absolutamente nada. Luego con los años tuvo el atrevimiento, pasados muchos, o sea, bastante tiempo, se atrevió a escribir sobre el perro, un libro sobre el perro de ganado majorero, Bardino Majorero, que ya haré un comentario sobre él. Bueno, y así hay más y más y más, González Antón, el arqueólogo, eh, García Barbuzano, eh, González Pérez, bah, bah, bah, bah, bah. bueno. Una abundante y adecuada literatura sobre el perro de presa canario es una de primeras cosas, no de las primeras cosas, sino... Es una de primeras cosas que el aficionado cinófilo ha echado en falta durante mucho tiempo. Que yo sepa, tras un estudio publicado en 1984, se ha editado solamente un libro sobre esta raza hace unos años. Se refiere al mío. Solamente se había editado un libro. ¿Eh? Eh, años recogiendo una serie de opiniones de su autor aparecidas en la prensa del archipiélago a lo largo de, varios, de varias temporadas. Este escribe con buen estilo, se refiere a mí. Este. Si bien vuelve reiteradas veces sobre los mismos aspectos a lo largo de cada capítulo lo cual no deja de ser lógico puesto que el volumen se supone que es una recopilación de artículos sin intención didáctica. Recopilación de artículos míos. Sin intención didáctica. Escritos para contrastar opiniones con otros criadores sobre el origen del presa canario. Por otro lado, también han visto la luz algunas referencias incluidas en un libro sobre perros españoles y en otro sobre Deportes, Vernáculos, Canarios. Estas fueron sus lecturas. El presente volumen trata de, llevar, de llenar ese hueco que existe, que otras razas caninas poseen en las librerías y que el perro de presa canario no, no ha conseguido hasta este momento tanto por los motivos expuestos como por no haber estado los presas canarios demasiado valorados. El libro del presa canario historia, crianza, manutención. Este es el libro de él, ¿no? Bien. Ha sido escrito con todo el cariño que a los isleños nos suscitan nuestras más queridas tradiciones, también con la intención de despertar el interés en las nuevas generaciones para que continúen llevando adelante la labor de recuperación del presa canario. Este señor se arroga la autoridad como para que las nuevas generaciones eh, lleven adelante la recuperación del perro de presa canario. Pero si no había recuperación, es una reconstrucción, algo, es una cosa nueva. Bueno, el autor de estas páginas, se refiere a él, posee innumerables defectos, pero entre ellos no se cuenta precisamente el de la soberbia. De modo no tiene ningún, de modo no tiene ningún problema, o sea, de modo que no tiene ningún, el autor no dice de modo no tiene ningún problema en reconocer que el presente libro es susceptible de ser mejorado con nuevas aportaciones. De ahí que solicite a todos los criadores y aficionados al perro de Presa Agrario que envíen a la editorial cuantas sugerencias deseen hacer a fin de que las próximas ediciones sean lo más completas posible. Ello redundará, qué duda cabe, en beneficio de un mejor futuro para nuestros queridos presas. Más allá de discusiones estériles, más allá de diferencias personales y más allá de otras pequeñeces que el tiempo se encargará de poner en su, sitio, en su justo lugar, quiero que este libro sea un gesto amistoso hacia todos los criadores y aficionados al presa canario sirviendo como instrumento útil a quienes deseen utilizarlo. Islas Canarias, 1996, el autor... El perro de presa canario, recopilación de datos, antecedentes y curiosidades. Una página, más páginas, más páginas y más y más y más. Y aquí no hay perros de presa. Hay un par de perritos, todos son textos, extractos de libros de Vieri el famosísimo historiador del Realejo, de aquí de los Realejos, Canario, de Tenerife los acuerdos del Cabildo de Tenerife eh, luego algo que tiene que ver con el folclore canario, eh, bla, bla, bla, bla, bla, bla, esto es fotografías de perros. A ver si encontramos alguna. ¿Cómo es el cuerpo del perro? Entonces aquí se despacha con una serie de tonterías. La piel. El sistema muscular. El sistema óseo del perro de presa canario. La vista. El olfato. La dentadura. Sin perros. ¿Cómo son los perros de presa canarios? Patrón racial del presa canario. por el patrón racial. La primera parte del patrón racial es del que aprobó en aquella época que estuvimos cuatro sesiones, como he relatado ya, cuatro sesiones por la mañana y cuatro por la tarde en las palmas de Gran Canaria, que asistimos como independiente, yo por Tenerife y, y dos representantes del Club Español del Perro de preserario de Canarias y luego por Gran Canaria de los dos clubes lo mismo, sus representantes y Clemente Reyes Santana como independiente. Bien, entonces ese estándar yo aporté la parte que tiene que ver con el origen y difusión de la raza. Perro molosoide originario de las Islas Canarias, en los acuerdos del Cabildo de Tenerife, en las ordenanzas de Tenerife y en los acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, a partir del siglo XVI. Y yo relato que fue la aportación más importante. Hay un par de fragmentos pequeños que no son debidos a mi pluma, sino de la gente del Club de Tenerife, y punto. Eh, y bueno, y sigue con el resto. acaba con el estándar que es el estándar que, no, que consta en nuestra página web. Entonces, aquí aparecen los primeros perros. Un perro para arriba. Bien. Y luego aquí se mete en más berenjenales y aquí pone una fotografía, este señor con la manta esperancera, un perrito que puede ser un bull terrier, de este señor era el berro, le llamaban el berro, eh, del siglo XIX, de Tenerife, de, la, de aquí de la Esperanza, y el otro, el señor también con la manta esperancera, con el perrito con un voz al puesto, con el sombrerito también, este señor mayor, muy mayor, era pues un señor de aquí, de Tenerife, era un guardajurado, y estas fotografías las puse yo en mi libro, y este señor no respetó la, la, la, la propiedad intelectual del autor que soy yo. Este señor cogió lo que le dio la gana de mi libro, entre ellos estas fotografías. Y esta fotografía, esta concretamente, era del bisabuelo, que era guardajurado de aquí, de esta zona, el bisabuelo de un joven, Luis, se llama Luis, que ya, ya es un hombre de 50 y 51, algún año, ¿No? De aquí de Tenerife, de aquí de la zona, que yo lo tuve con 15 años trabajando unos meses aquí en, el, en las instalaciones mías. ¿no? Bien. Y este, y este señor, cuando, en aquella época, fue el que me trajo esa fotografía, me la regaló. Y, y yo la, la incluí en mi libro, lo mismo que la fotografía del berro. Y aquí está el niño que vino con el señor de las tres M's, como yo le llamo, Manuel Mora Morales, y el cachorrito que me compró, al que yo le corté las orejas. Luego aquí pone la portada, me parece que es la portada de la revista El Mundo del Perro para ir llenando espacio, para ir haciendo bien. Luego aquí el cachorrito con la oreja cortada, con una oreja ahí mostrándola, un perro de presa eh, ya mayor, eh, de Dionisio Trujillo Galán. Aquí un supuesto guanche del siglo XIX, eh, con, un, con un supuesto perro de ganado majorero, bardino majorero, ¿Mm? Eh, del urco arriba de una revista también el perro viejito también de ese señor y dice la belleza del perro de presa que refleja en la reflejada en la foto o refleja en la foto de la cabeza de un ejemplar adulto de color mardino o atigrado. Y aquí el niño en el camino largo aquí en la laguna con el cachorrillo. De paseo. Bueno. Otra vez el cachorrito. Abajo, arriba un comedero y, un, y una botellita de agua y aquí un señor, eh, una estampa típica, eh, dibujo del clérigo Pereira Pacheco en 1810 de un hacendado de Tegueste con su perro. Las características de este, del perro, nos hacen pensar en la descripción del chirre de Betancur Alfonso, el señor que escribió la historia del pueblo guanche y que se publicó en tres volúmenes, porque allí menciona el chirre, y no se sabe muy bien lo que era, este no se sabe si era el chirre o qué es lo que era. bueno Sigue por aquí, sigue por aquí, no hay perros, no hay perros, no hay perros. ¿Eh? Fíjense que no hay perros. Bueno. Ahora vayamos con la contraportada. Se la pongo aquí para que la vean, que no me invento nada. Dice, el libro del perro de presa canario, punto y coma, historia, crianza, manutención y adiestramiento. Es un manual imprescindible para los criadores y aficionados. Imagínense ustedes este libro para que los criadores aprendan de este señor. A lo largo de sus páginas puede encontrar todo cuanto usted desea saber sobre el perro de presa canario. Lo repito, a lo largo de sus páginas puede encontrar todo cuanto usted desea saber sobre el perro de presa canario. ¿Cómo elegirlo? ¿Cómo son los perros de presa canarios? ¿Cómo alimentar a los cachorros y a los adultos? Las vacunas, las enfermedades y los accidentes. ¿Qué debe saber hacer su perro? ¿Qué debe... Vamos por Dios, ¿qué debe saber hacer su perro? Los perros de presa canarios y los niños. Fotos a color. El adiestramiento. Documentación histórica, el patrón estándar, no patrón racial, que sería lo correcto, sino patrón estándar, estándares del inglés Los concursos, cómo llevar un historial de su perro y las respuestas a muchas cuestiones de interés Yo he subrayado alguna cosita, he puesto interrogantes. Bueno. Este libro... yo me había propuesto comentarlo incluso por escrito. Hace años. Hace años. Pero dije, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero es que hace unos cuantos días fuimos mi hijo y yo a librería Lemos a comprar un libro. Eh, y entonces mirando, a, cuando terminamos, compré el libro que yo quería y entonces salimos de esa librería y bajamos caminando a la librería de libros de segunda mano que hay un poquito más abajo frente al parque de la universidad y tal. Y allí estuve yo mirando distintos tipos de libros Ah, ya sé por qué fuimos allí. Yo tenía la idea de ir a ver algún libro hacía un montón de días, porque habíamos estado no hace mucho. Pero me llamó uno de los señores que atienden allí y me dijo: Mira, Curto, tengo tres quijotes del tipo que tú, por los que tú te interesaste. O sea, de letra grande. Eh, libro El Quijote Grande porque yo tengo dos ediciones distintas una de tapa dura y la otra pues de tipo bolsillo libro de bolsillo, de letra muy menuda y entonces este señor me llamó y fui allí y me mostró los distintos Quijotes que tenía uno en dos volúmenes otro en dos volúmenes y el otro también tres presentaciones maravillosas, extraordinarias y con muy buena letra eh, entonces me quedé con el más grande y lo tengo dos volúmenes. Fíjense qué libro. Dos volúmenes. Pagué por ellos 80 euros. Y a mí me parece que bien invertidos. Yo tenía ilusión en comprar este tipo de formato, con esa letra. Pero mirando libros y más libros, de la parte de donde tienen los libros de temas canarios y tal, vi este libro. Y digo, mira tú, Alguien que lo leyó y luego lo llevó ahí para, para venderlo. Yo lo compré, no. No, porque estaba a la venta por 4 euros y pico. Pero que tampoco necesitaba comprarlo porque yo tenía este aquí desde el 96. O sea, poquito. Entonces se compró el 14, el 2 del 96. Entonces... Esto lo cuento yo un poco, eh, di, llamémosle como una anécdota, ¿no? Pero que es mucho más que eso que una anécdota. Porque qué cinismo se gasta en algunas personas que es del mundo de la cultura, pero vaya nivelazo, ¿eh? Y por lo que parece, este señor ha publicado a lo largo de sus años, como editor de Globo, eh, distintos volúmenes de este tipo, ¿no? Pues bueno, pues para ingresar algún dinerito y tal, luego los pone a la venta por ahí. Y de esos hay más. Hay más. No solamente en Canarias, sino fuera de Canarias. Claro, eh, aquí habla de... Pide, pide el parecer, lo que quiera que sea... ¿eh? ...de personas para que después él en la segunda edición y en la tercera edición... ...o sea que el proyecto de este señor era... ...hay que ser infantil, ¿no? ...o ingenuo... Eh, ...hacer más ediciones sobre este libro, pero ediciones, ¿de qué? ¿Qué es esto? Eh, es muy triste que se publiquen libros así. Yo publiqué un libro, bueno... ...sobre el perro de Presa Canario... Y es en buena medida, en buena parte, pues una recopilación de artículos que yo había publicado en el periódico El Día y más cosas que publiqué pero que no las incluye en el libro, pero relacionadas con los perros de presa canario. Y hombre, eso sí tiene que ver con el perro de presa canario y con el resto de la razas Y menciono los acuerdos de los cabildos, que nunca antes se había hecho, eh, y luego pues yo qué sé voy contando desde que empezamos cómo fue el perro de los aborígenes como en el culto y el, de los guanches y, y luego los perros de los conquistadores y luego ah, el nombre de canaria al principio para situar al, al lector eh, y luego pues los, la época de las pechadas en fin todo tiene como un sentido y nos ayuda a comprender mmm, ¿Qué perros ha habido en Canarias? En la medida de lo posible del conocimiento que yo tenía y con arreglo a los documentos eh, que constan, los acuerdos de los cabildos, y, y Clavijo, Alonso de Espinosa, cuando eh, menciona a los perros de aquí de Tenerife, Bontier eh, y Liberrier, bueno, todo eso, eh, todo eso forma el libro. Bueno, ya está pero porque Cirilo Leal me sugirió cuando el reportaje no pudo salir pues se quedó en las estanterías a falta de sonido, porque yo no me había planteado escribir un libro sobre el perro de presa canario o sobre los perros de presa canario y los perros en general, yo ya había publicado artículos hablando de todo eso y bueno, pues al final eh, un día me lo planteé en serio y me acordé de lo que me había dicho Cirilo Leal digo bueno, pues voy a intentarlo y efectivamente y lo publiqué, bueno Gustará más, gustará menos, pero lo cierto es que yo me ciño a los perros de Canarias a través de las primeras noticias de perros en Canarias y hasta las fechas en que se publicó. Y luego he seguido escribiendo artículos que los he ido eh, publicando por internet y ahora tenemos el libro, a ver si ya lo sacamos, tenemos que ir a hablar... Eh, para ver, para la impresión y después ya veremos en la distribución cómo la llevamos a cabo ya están trabajando en Estados Unidos en ese tema que saldrá en, en inglés pero todo esto va paso a paso y bueno siempre con la intención de aportar algo algo eh, relacionado con el perro de presa canario con el perro de ganado majorero porque yo siempre he estado haciendo hincapié con los perros de ganado eh, mal llamados bardinos, ¿eh? pero de todas maneras es cada que cual los puede llamar como quiera. Entonces, bueno, pues, y como han sido los perros y las Canarias, los acuerdos, los cabildos, y, y bueno, pues nunca se había hecho y a mí me parece que ese libro tiene su interés, pero es que este libro, por favor, esto es como una tomadura de pelo, es una falta de respeto a las personas que compren este libro, ¿eh? Es como mofarse, porque cualquier persona que haya cogido este libro y se haya puesto a leerlo y se encuentra, pues sí, referencias a autores, canarios y tal y cual, pero que no es del perro, de presa, canario, ni la crianza, ni la recuperación, ni la creación, ni nada. Entonces, ¿y cómo se me propone a mí, a cambio del precio del cachorro, las 80.000 pesetas... ¿Eh? a que presente un libro de poemas ¿eh? y como él era el presidente del, del jurado y era, diríamos que, el alma mater yo me imagino cómo serían también las otras personas que estaban en el jurado ¿no? yo no me lo puedo ni siquiera imaginar prefiero no saber quiénes eran porque para lidiar con, o, o trabajar con un señor así pues yo qué sé, este señor no era nada serio, no, y vamos, no sé si, si seguirá en, en las mismas actividades, pero esto es una verdadera vergüenza. Un autor podrá ser más competente, menos ma, dominar más el tema o menos, eh, que, cometer errores, yo qué sé, de todo tipo. no eh, Si uno coge, por ejemplo, ahora mismo eh, la historia de, de Viera y Clavijo, eh, pues aunque no sea un experto en la historia de Canarias pues hombre cuando va leyendo a y Clavijo hay cosas que no se le escapan a uno y a mí no sé yo me he dado cuenta de que hay cosas que no se sostienen no y después de que uno ha leído varios textos relacionados eh, con la conquista y colonización y todo esto eh, cuando lees a y Clavijo pues ves que es un gran historiador eh, pero que hay cosas que mete él por su cuenta y bueno, pues habrá personas que si, si lo dan por bueno todo lo que dice y viene en clavijo pues hombre, pues eh, va un poco desencaminado en algunos puntos ¿eh? y cuando lees por ejemplo a, a, a este Betun Betancur Alfonso ¿eh? de Chasna, de aquí del sur, que era médico pues hoy en día probablemente este señor, si levantara la cabeza, volviera a nacer y volviera a vivir en nuestro siglo con todos los avances que ha habido, todo en cuanto a la arqueología, la historia y todo, pues no escribiría esa obra, no la escribiría. Yo la he leído dos veces a lo largo del tiempo, desde que la compré. Compré primero los dos volúmenes, faltaba uno, luego apareció, me, como me lo comunicaron de Lemus, fui y lo compré, por el hecho de tenerlo, ¿no? Pero hoy mmm, no escribiría esa obra, partes a lo mejor se salvarían, pero la mayor parte de la obra de Betancur Alfonso me parece a mí, es mi parecer. Yo no soy historiador, no soy arqueólogo, no soy nada, pero sí que soy lector de... de Temas canarios, y bueno, como aficionado y tal, igual. Y, y entonces, cuando uno compara, cuando uno coteja, pues se da cuenta que hay muchas cosas ahí que no. Y bueno, yo no sé lo que opinarán los historiadores actuales canarios cuando lean la obra, no de este señor solamente, sino de este otro señor. ¿Eh? Tomás Marín de Cubas, 1694, publicado por, parece, por este mismo señor, ¿vale? Pone Editorial Canarias Clásica, edita y distribuye Canarias Clásica, litografía, Globo, aquí me parece, yo o es que lo interpreto mal o leo mal, Globo, Editorial Globo y aquí Litografía Globo, ¿vale? Este libro ha sido publicado en el 93 Depósito legal 93 Lo que yo me planteo La he leído dos veces Detenidamente Y claro Cuando uno ha leído a otros autores canarios Muy anteriores a él Y posteriores a él Algo chirría algo no convence, a mí no me convence, pero veo que este señor aquí lo cita y cuando se, se cita algo como verdad histórica y ves que eso como verdad histórica A mí, me, me, me, me, no sé, me, me da la impresión de que todo eso es falso, que hay mucha cosa falsa. Por eso cuando hace referencia a los perros, ajotó a los perros, como he, hecho en algún, eh, he puesto en algún vídeo, eh, allí en, en Fuerteventura, en contra de los aborígenes que estaban reunidos allí, y, y en fin, como perros de armas, ¿no? Y yo no he encontrado nunca nada en los escritos canarios, donde se diga que los conquistadores utilizaron los perros para, como perros de guerra contra los aborígenes canarios, en ningún momento. Dice, 1.404, por cierto, quiero corregir un detallito. Eh, eh, me he dado cuenta, repasando el vídeo último, pues que digo... 1403, cuando vienen de la península Jacques de Betancourt con los caballos y las armas, y, y sostengo que también perros, dice otros animales, dice, iban corriendo la costa, no iban a la playa eh, sin perder de vista a los aborígenes. Bueno, eso fue en 1404, que yo ya lo he escrito, o sea que no es una cosa. Pero bueno, fue es un despiste de fecha, ¿no? pero que eso no tiene tampoco esa gran importancia. Lo importante es que llevaban perros con ellos. Anteriormente, en Lanzarote y en Fuerteventura, ni, Bontier, ni le, eh, Bontier eh, esto perdón, eh, en Le Canarien, ni en la versión G, ni en la versión B, se menciona eh, perros. Los perros aparecen en la isla en el 1404 que dice, llevaban perros con ellos, y esos perros los trajeron de la península junto con los caballos y otros animales. No me cabe la menor duda, si alguien opina que estoy equivocado, que me argumente, porque es que antes no hay otras referencias de perros en Fuerteventura. Se empieza a conquistar en 1402, franceses, normandos. Jean de Bettencourt, Gadice de la Salle, Monterrey y Le Berrier, los capellanes, que son los que van tomando notas, según parece, que eso no está muy claro. Bien. Eh, entonces, mmm, no mencionan perros. Sí mencionan perros de Gran Canaria, parecidos a lobos, pero pequeños. Eh, y en Tenerife, Alonso de Espinosa, Núñez de la Peña, de un palmo en alto. Perros pequeñitos. Esos son los que hay en los, en los museos arqueológicos. Pero en fuerte a, a lo que iba. Eh, los franceses eran, eran normandos. Parece ser que en el primer viaje eran 63. Porque los otros se habían abandonado en la Coruña y no sé dónde. Porque hubo un motín a bordo. Eh, porque desconfiaron de lo que estaba A dónde iban. Habían sido engañados. Lo que quiera que fuera. Y que partieron del sur de la península de Cádiz hasta Canarias y eran 63, si no recuerdo mal, de los conquistadores. Alguna mujer también iba con ellos, no sé si algún chiquillo, probablemente, probablemente no sé. Y ya luego, en el 1900, 1404, y así, españoles, andaluces, extremeños, los que quiera que fueran, llegaron con Jacques de Betancourt. A partir de ese momento... Conquistadores, pero la, los, al principio conquistadores eran franceses. Luego ya también españoles, que por cierto no se llevaban muy bien. Y luego, bueno, pues ahí quedó esa población. Conquistadores y los, los aborígenes eh, ya fueron vencidos. Y, y vamos a saber cuántos quedaron que no se sabe. Se sabe que se vendieron muchos antes de la conquista y ahí van por allí, por las islas, venían por aquí por las islas, ¿eh? para después llevarlos a vender como esclavos en la cuenca mediterránea. Eh, y hasta que no se cristianizan, incluso una vez ya bautizados, a veces también se los, bueno, porque se saltaban toda la ley y toda la historia y los vendían y algunos después los, los repatriaban, lo que pasó con algunos gomeros posteriormente, eh, y con canarios de Tenerife, con canarios de Gran Canaria, y bueno, pero no sabemos cuántos quedaron pocos, parece ser que quedaron bien poquitos, y luego no sabemos lo que aconteció a partir de ahí. Y aquellos conquistadores franceses y luego españoles, pues con esos perros que fueron trayendo, porque seguramente que trajeron en más ocasiones perros y en más ocasiones caballos. ¿eh? Y también trajeron los dromedarios de, la, de África y caballo, los asnos salvajes los trajeron de África, ya en Betancourt con su gente, ya desde las primeras fechas. Bien, entonces yo sostengo que esos perros que llevaban con ellos, eh, eran de la península ¿qué perros eran? como digo yo ya publiqué hace muchos años que luego eso lo recogí en el libro del 91 ¿Eh? ¿qué perros eran esos? ¿perros de ganado? ¿perros de presa? ¿o de ambos? ¿perros de caza? no probablemente no porque los perros de caza eran los podencos por ejemplo los perros de caza se le llamaban perros los podencos ¿no? Eh, aquí siempre se les ha llamado hasta que se, se reconoce oficialmente el podenco canario como podenco canario pero antes aquí nadie le llamaban las islas eh, podenco, se le llamaba perro de caza y si era un perro para perdiz, cazar perdices, perdicero en el habla canaria, perdicero ¿Vale? y el otro, perros de caza para cazar conejos, cuando se introducen los conejos se traen los perros también al mismo tiempo y cuando se introducen aquí las perdices, la moruna entre Nifio y Fuerteventura y Lanzarote, y en Gran Canaria, no sé en las otras islas, la perdiz roja de la península de Apatir Roja. Bien, pues entonces, ya aquí cerramos el capítulo. Digo, el, el, el vídeo, eh, eso lo, me, le he dado mil vueltas eh, a este tema. Lo, lo planteo, no lo planteo, lo del libro. Eh, porque yo qué sé, te lo digo, no, no lo voy a, no lo voy a pasar, lo voy, a, voy a hacer un vídeo que quede ahí, que quede para la posteridad, lo que, lo que, lo que aguante en el tiempo, estos vídeos. Pero pienso hacer también algo parecido con otros libros también relacionados con el perro de presa canario, porque es que hay mucho oportunismo. Yo no me metí a escribir un libro ni artículos por oportunismo, sino por pasión. Y bueno, me fui metiendo, me fui involucrando, fui descubriendo que no había perros de presa, que había pechadas, y todo ese mundillo que uno va descubriendo, pues uno lo va plasmando con, con cierta afición literaria y publicando en el periódico, en fin, cosas normales y corrientes. Después vienen los oportunistas. Los oportunistas que se apuntan al perro de presa canario para vender por ejemplo como un señor de Alicante que, que criaba bullmastiff y como no era negocio y no tenía mucha viabilidad pues entonces presa canario para vender, bueno muy bien cada cual puede criar y vender lo que quiera ¿no? pero ese oportunismo eh, lleva a cometer muchísimos errores a falsear la realidad a mentir y y a no seleccionar correctamente, y vengan las exposiciones, y vuelta con las exposiciones. Y cuando ya dejan de ganar premios, y que ya no les compran los cachorros, pues adiós, muy buenas, adiós, perro de presa canario. Y se acabó, a otra cosa, mariposa. Entonces ya van dejando incluso la actividad de las exposiciones, o sea, como jueces, ya lo van dejando, y bueno. Eh, pero normalmente son gente de la cinofilia de, de los RINs, ¿no? estas personas, es las exposiciones. Las exposiciones que ya he dicho muchas veces, que las exposiciones son la muerte del perro útil, del perro funcional. Los perros nunca se les crió para... Todos cumplían una función. Esto viene en la sociedad moderna, al estilo anglosajón, pero que en Inglaterra tampoco empezó así, sino eran morfológicos de ganado, de distintos tipos de ganados, y los perros también se hacían morfológicos, presentaban a sus perros, los labriegos, los cazadores, eh, los eh, pero eso después se convirtió más que en unos morfológicos, eh, pues... En las exposiciones de belleza, y seguimos en eso. Y entonces eh, nace una raza de perros, como es el perro de Pescanario, se reconoce oficialmente porque se, se, se solicita la, el reconocimiento oficial a la Sociedad Canina Española en Francia, en Portugal, en, Afra, en Alemania, en España, donde quiera que sea, ¿no? Y entonces ya automáticamente, exposiciones hay que hacer exposiciones, y se olvida, eso ha pasado con el Mastín Español, ¿Eh? el, el, el MEO, Mastín Español Oficial, pues lo mismo, los recuperadores de la raza, los seleccionadores, pues se metieron urbanitas, ¿eh? todos con la mentalidad esa de las exposiciones, y en torno, unos comiendo de las exposiciones, convirtiéndose en jueces, criando perritos, escribiendo sobre perritos, y venga y dale, y venga y dale. Eh, y luego, pues, bueno, los criadores de mastines, de presas canarios, de perros de caza, pensando en la función que tienen que cumplir. Y el que no da la talla no interesa, no le interesa al criador de perros, que busca perros funcionales no quiere saber de los mastines que yo últimamente me he estado involucrando más que nunca en el mastín español eh, pues descubre uno que está los meo por un lado babosos con unas papadas enormes con unos pellejos enormes con una torpeza al caminar y al trotar y al galopar que esos perros son inconcebibles como perros protectores del ganado para la guarda de los depredadores humanos y para la defensa de las ovejas, de los caballos, de las reses, vacunas, en contra del lobo. Son inútiles, pero se venden, para extranjeros, sobre todo, se venden para el exterior y para algunas personas que no, estaban puestas, no están puestas en el tema y compran perros para guardar el chale. Pero claro, el verdadero mastín... Lobero y guardador de la majada que es donde están las ovejas y tal pues no es ese esta es una degeneración de estos otros que ya hablaremos sobre el tema de los, de los loberos de los mastines, ganaderos que es para lo que se les ha criado siempre lo demás es una cosa nueva y nada más eh, un cordial saludo, pongan un perro de presa canario en sus vidas, que no les pesará, les hará felices a ustedes y a los niños, y hasta el próximo vídeo, un cordial saludo.